Sé que tienes media vida hecha y que no está en este lugar Sé que llego tarde pero al menos te he podido encontrar Sé que la distancia solo es viento que ha soplado en la ciudad Que pasó más de medio día queriéndote recordar Y el tiempo me ha dicho que esté ahora contigo Contando las horas que pueda pasar También ha querido que sepa el olvido Que no en mucho tiempo te vas a marchar Sé que eres sensible aunque por fuera no lo quieras demostrar Sé también que escuchas a las dudas en momentos de llorar Llevo tanto tiempo esperando a que volviera la señal la encendera y ahora que tú abriste una puerta dejando a la luz que entré y se divierta